Ayer, cuando Ham levanta, se levanta, se de Salí de las montañas. Caminé largas veredas, en las piedras, mi gente y mi pueblo pueden encontrar las huellas de mis andanzas, de la tibieza del Cempoaltepe a la verdosidad de los quetzales, para llegar a la ciudad de los muertos y clavar la vara que retoñará mientras mi memoria sea viva en el corazón de la palabra florida. La memoria eh, se ha construido a través de las cosas que me ha contado mi papá, que le ha contado su mamá. La figura de mi abuela es muy importante porque ella fue quien los crió. Es a través de ella y de la palabra de otros hombres y mujeres que hemos logrado digamos, preservar y continuar. Eh, las historias que nos acompañan y que guardan la memoria de nuestra raíz, de nuestros orígenes, de quiénes somos y también de cómo podemos ser o lo que queremos ser en libertad. Es así como, como mujeres estamos compartiendo este, las experiencias y las memorias que nos, que nos compartieron nuestros antepasados.